Porque... Ya estamos, exacto, en momento y en horario de ir a la próxima comunicación, uh -huh. ya está conectado con nosotros Julio Rodríguez, presidente uh -huh. de la Asociación de Conductores de Taxis uh -huh. de Tucumán, porque recién lo leíamos sí. en algunos de los títulos y desde tempranito también lo veníamos charlando... Hay un aumento, que en realidad una suba de, de tarifa uh -huh. a la que se quiere llegar, que sería del 80%, pero justamente para tener más detalles es que le damos la bienvenida a Julio Rodríguez. Julio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día a usted y todo el piso, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, como siempre, por la buena predisposición para poder dialogar al menos unos minutitos sobre la situación que están atravesando desde el sector. Bien. Sí, la verdad, que nosotros desde acá, desde la Federación de Taxi y de la Asociación de Conductores de Taxi, eh, venimos tratando de poner en claro la situación que atraviesan los compañeros. De esta forma, hoy a la mañana vamos a presentar un pedido de, de re readecuación de tarifas, donde dejamos eh, en claro que la inflación que nos viene comiendo, como a toda la, a toda la sociedad, a todas las otras actividades, nos deja. Deja mal, una posición muy difícil de, de poder eh, continuar, de poder seguir sosteniendo una actividad, donde viene duramente golpeada, de hace mucho tiempo, donde se ha agravado con la pandemia, que hemos sido declarados esenciales, donde no hubo el reconocimiento correcto de parte del municipio y donde se viene haciendo cosas en contra del servicio del tax Creo que se viene haciendo cosas que se vienen cumpliendo desde donde eh, la que se sientan nos hacen sentar en el planquillo de acusados cada vez que levantamos la voz solamente para poder lograr continuar con nuestra actividad es difícil la situación es difícil la infracción los costos que estamos pagando sí para seguir sosteniendo, no nos olvidemos que somos parte de la sociedad también tenemos que cubrir la parte de salud, educación eh, todo entonces entonces esto, nos hace que nosotros pidamos una re readecuación y ponemos en alerta que la sociedad entienda de que también estamos pidiendo una readecuación porque el municipio tampoco hace los controles debidos, o sea, la rentabilidad se ha disminuido muchísimo y por que no cumplen, no hacen cumplir las leyes y las normas donde también dejamos en claro que no es tan solo por nosotros sino también por la sociedad Recordemos que se ha creado una, una ordenanza, se ha creado un sistema de sustrato en el 2006 después de haber atravesado diferentes situaciones. Una de las que voy de a decir es la muerte de la hija del señor Leo. Entonces hemos creado para transparentar un sistema donde el usuario va a saber quién es, quién es quién, o sea, quién conduce el auto, quién es el dueño, y para poder darle tranquilidad y seguridad a la sociedad. Y hoy no se está cumpliendo hoy no se está cumpliendo y esta es la situación que nosotros ponemos en alerta, alerta porque la ilegalidad es sinónimo de seguridad, no queremos que suceda algo como sucedió en el 2006 creemos que nos debemos ocupar todos y es por eso que ponemos en alerta también al, al, al consejo de Liberante porque el municipio no se expide eh, a favor de la legal, legalidad no dice quiénes son los autos que están legalmente para poder hacer transporte de pasajeros en auto Ahí está hablando Julio de, de, de otros sistemas digitales. Aplicaciones. Aplicaciones, claro. ese tipo de cuestiones. A ver, hablamos de ilegalidad. Toda aquella forma de hacer el transporte en, en auto que no cumpla las condiciones de los marcos legales es un transporte ilegal. Toda sí, esa forma no, no podría trabajar. De, de, no, debería trabajar. Tipo, no debería trabajar. No debería trabajar. No debería trabajar. Entonces, acá hay un claro incumplimiento de los deberes funcionarios públicos de las áreas, que, que, que hablamos de Germán Alfaro, porque es el quien tiene que exigir que se cumplan las ordenanzas. Uh -huh. ¿sí? Al incumplir las ordenanzas, al ver que tenemos un sistema de subtrafa que está completamente vaciado, que no tiene moto, que no tiene grúa, que no tiene nada para poder, el personal humano como corresponde, para poder hacer eh, las, digamos, las inspecciones. Eh, que hace cumplir los marcos legales. Entonces, más grave la situación, porque no sabemos qué hicieron desde 2006 de esta parte con todo el dinero que le hemos pagado, más de 700, 800 millones de pesos que ha pagado el taxista en todo este tiempo. Entonces, eh, eh, ponemos en jaque algo, nos ponen en el, en el banquillo de los acusados los taxistas, y los taxistas lo único que hacen es cumplir con las leyes y con las normas que están vigente y regulada por un marco municipal, nacional y provincial, no sé si me entendés, sí no uh -huh. sí, se entiende perfecto Julio, porque el costo de ustedes es, es alto a la hora de poder trabajar, no habilitar el auto como taxi, el registro mismo de ustedes como taxista también es diferente, los seguros que abonan ustedes es totalmente diferente también, digo claro, claro que se entiende, Julio, nadie discute eso, eh, lo que lo que también está claro, el, el reclamo de ustedes, es decir, bueno que nos ayuden desde el municipio para controlar todas estas empresas que están manejándose de una manera ilegal en la Argentina y que aquí en la provincia está afectando el trabajo de ustedes directamente sí. eso se entiende, creo que fuiste muy claro Julio. Hay un tema que me gustaría eh, saber, ¿Cuál, el tema de los costos de lo que vale hoy la bajada de bandera y a cuánto se va a ir Sí, bueno, nosotros estamos pidiendo un 80%, o ¿sí? sí diría más o menos al precio que realmente es un litro de nata super no sé si me entendés. eso sería el co el precio que tendría que tener la bajada de bandera te digo sería porque nosotros pedimos no te olvides que en el último aumento nosotros hemos pedido un 60% nos dieron un 30% de aumento cuánto sale la, la bajada de bandera el el último aumento que tuvimos eh, quedó en 120, nos dieron un 30%, pero el incre el, el el incremento de los de los, de los los impuestos a la municipalidad aumentaron un 70%, o sea, es una burla lo que hacen, no sé si me entiendes, no pueden dar un incremento de un 30% y sostener para ellos un 70%, no sé si me entiendes, te digo eso por alguna de las cosas que nosotros nos vienen sucediendo. Yo lo que quiero es darle el, el, la comunicación al usuario que va a usar el taxi, claro, Claro, para que, que tengan en, en los montos, que, que tengan que entendido sepan, que se, se, que de se dónde sepan. sale. claro. Yo, nadie discute el, el tema de que lo que ustedes están reclamando sea eh, malo o bueno. Yo creo que es la realidad de la inflación, no es, no, no es otra cosa. Y cuando eh, hablan de, de dar, nos dieron, esto es porque el pedido va al Consejo Deliberante y a partir de ahí era se da más, el tratamiento, claro. Era un poco más lo que ustedes reclamaban y al final quedaron 120, Por... me acuerdo. Claro, no, el, te, yo quiero que me escuche esto. Hemos pedido un 70, nos dieron un 30, pero sí, el aumento de los impuestos que pagamos nosotros, se aumentaron un 70% de parte del Intendente Germán Acuado. O sea, mirá vos la diferencia, un 40%. No le, sirvió, no le 40%. para nada, claro, no le sirvió para nada el aumento y yo, usted, y, de manera. Y bueno, pero eh, eh, es fácil, entender entendés, hacer la ecuación. O sea, es una burla lo que me están dando. ¿Cómo vos podés sostener una actividad... Si vos a esa actividad te pide un 70, le da un 30, pero yo sí puedo tener un aumento del 70%, no sé si me entendés. Ah. O sea, ¿cómo cubrís ese 40% que no te dieron? Y ellos sí se lo dieron, no sé si me entendés. Uh -huh. O sea, acá hay una situación muy especial. Acá nosotros vamos a pedir la emergencia del transporte en auto porque están incumpliendo las normas, porque no hay funcionarios que las hagan cumplir. ¿Sí? Es claro el incumplimiento no debe de los deberes funcionar el público. Es grave lo que dicen, pero mucho más grave va a ser eh, lo que yo te voy a decir ahora. Eh, nosotros tenemos que velar por la sociedad, ellos tienen que velar por la sociedad. Al haber un transporte ilegal, sí no sabe quién lo conduce, no sabe quién es, no cumple con las condiciones, y eso es grave. Hoy nos encontramos que está suspendida eh, eh, a dónde emiten los paneles de manejo, por, ¿entendés? Mm. Y, y nos encontramos con un, un subdirector, un director que nos dice que no tienen forma de ver o de hacer cosas o no quieren hacerlo. Uh -huh. Y hoy tenemos un chofer que para poder transportar pasajeros tiene que tener un carnet profesional. ¿Qué tiene? Contarle a la gente cuánto ¿Sí? es el costo del carnet profesional. Y ahora, no sé qué precio lo tendrán, lo, lo irán a poner ahora, pero la verdad que, lo que todo lo que pasamos para poder sacar un carnet profesional uh -huh son muchas cosas que tenemos aparte de eso lo tenemos que renovar año a año sí pero digo es muy caro no ¿Sí? porque la gente entiende digo todo lo que ustedes abonan sí. es carísimo es carísimo digo es eh, carísimo ¿sí? es carísimo eh, para sí, poder es tener, no, es para todo. habilitar un auto eh, pagar los impuestos eh, es muy caro ser taxista y contemplar algo tan básico como claro. un arreglo sí. o lo que sea que, que suceda con tu herramienta también, de trabajo claro, también imagínate vos, hoy para poder sacar un auto necesitas alrededor de 3 millones de pesos para poder financiar en cuotas lo que resta claro, claro. ¿Sí? o sea, no es que nosotros estemos en contra de quienes eh, necesitan trabajar, no sé si me entendés pero las normas ya están hechas tienen que cumplir con las normas tienen que acceder a una licencia tienen que tener un seguro como corresponde tienen que estar dentro de un marco legal ¿entendés? para darle tranquilidad al usuario porque si yo vengo a innovar con algo nuevo tiene que ser dentro del marco legal no el marco ilegal porque yo me puedo poner 10 diez, diez figuras ¿entendés? para poder evadir Esta es así y no estamos en el, en el litigio entre quién tiene la razón o quién no tiene la razón estamos pidiendo de que se cumplan las normas mirá lo que estamos pidiendo, que se cumplan las normas porque el incumplimiento de esas normas nos quita rentabilidad al taxista, por eso digo se suma la inflación por eso hacemos este pedido pero se agrava más con el incumplimiento de las normas porque vemos que hay un estado municipal ausente, por eso ahora le hemos solicitado al director de transporte, al secretario de transporte de la provincia, que evalúes eh, la situación de la policía vial donde también dice que están adheridos a la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, al tener la ausencia del transporte municipal, le pedimos a la provincia que se haga cargo del transporte ilegal en autos. Mm. No sé si no sé si se entiende. ¿Pero sí por entiendo. qué le pedimos? Porque el, la vial está adherida a la ley nacional. Y al estar adherida a la ley nacional, puede hacer y pedir los requisitos. Porque te explico, en el 2006 también se creó el registro en la provincia. El auto que tiene un permiso, una habilitación municipal, tiene que estar registrado en, en el registro provincial, tiene que tener una oblea. Si no la tiene, también es motivo de secuestro uh -huh. del auto. Entonces vamos a trabajar, no tan solo para nosotros, sino para darle transparencia al transporte en auto que eso es muy importante, vamos a trabajar para darle seguridad a los pasajeros, para decirle al usuario que realmente hay que tener en cuenta lo que dice la ley, porque somos ciudadanos de bien, porque realmente queremos andar y Julio. somos trabajadores. Julio, ¿sí? Sí, eh, bueno, ya no nos queda nada de tiempo, pero depende del Consejo Deliberante de esta aprobación, estaremos hablando seguramente con vos antes de que esto... Eh, cuando vayan pasando las, las barreras que tienen que pasar para poder lograr este aumento para que nos, nos cuentes en detalle todo el, el resto de lo que va a suceder. ¿Te parece? Porque ya no tenemos más tiempo, tengo que ir a la pausa. Sí, recordemos que vamos a pedir la emergencia del transporte del pasajero Bien. En, el, en, el, en el Consejo Deliberante. Y si no nos dan, vamos a ir a la provincia a pedir esto. Gracias, Julio, por los minutos y vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente. Buena jornada. Buena jornada a usted y gracias por su tiempo.